Señorías, hace ya medio año que senadoras que representamos al arco parlamentario entero acordamos 267 actuaciones que, estamos de acuerdo, deben ponerse en marcha para lograr cerrar los agujeros que existen en el sistema de lucha contra la violencia machista. Señorías, el sistema falla. El sistema falla a las mujeres en su protección, está fallando en su protección, falla en la erradicación del machismo, el sistema de pensamiento que está en la base de la violencia contra las mujeres. Hace ya seis meses que terminamos ese informe, hace ya cuatro meses que ese informe fue aprobado por este Pleno, por esta Cámara. A día de hoy, esta Cámara no sabe ni cómo, ni cuándo, ni con qué dinero se van a implementar las medidas propuestas y nuestros temores, expresados en ese momento como votos particulares, parece que tenían motivo de ser. De entre las carencias que apuntamos les recuerdo una, la más elemental y tangible, la que tiene que ver con la financiación, elemento imprescindible, pues saben ustedes mejor que nadie que es en el compromiso económico donde se demuestran las prioridades. Les decía en septiembre, literalmente, es necesario rigor en los compromisos, que la distribución del dinero prevista es arbitraria, pues no existe cuantificación del coste estimado de cada una de las medidas, no sabemos cuánto cuesta cada una de las medidas, ni hay calendarización de la inversión. Bien, llegamos a febrero sin dinero. La ministra sigue jurando que el tema le importa muchísimo al Gobierno pero no han sido aún capaces de poner ni un miserable euro a disposición del Pacto de Estado. Es fundamental que se habiliten los recursos. Hemos visto al Gobierno habilitar recursos, créditos extraordinarios para defensa, para armamento. Hemos visto al Gobierno destinar créditos extraordinarios a rescatar autopistas ruinosas. Hemos visto al Gobierno gastar recursos extraordinarios en un desastroso dispositivo policial en Cataluña pero no para esto, no para la lucha contra la violencia machista, a pesar de afirmar a todo bombo y a toda foto que es una prioridad, a pesar de la PNL del Congreso que mandó habilitar los primeros 200 millones de inmediato hubiese o no presupuestos nuevos y a pesar de que a ello se comprometió el presidente M. Rajoy ahí sentado ante esta cámara. El compromiso era tramitar por decreto ley y al margen de las cuentas generales, los 200 millones para 2018 incluidos en el acuerdo. Estamos en 2018 y eso no ha sucedido. 200 millones era el compromiso. Nosotras, por nuestra parte, hemos echado cuentas para unos presupuestos alternativos, cuentas para un nuevo país. Y nos cuadran, señorías, con la gente dentro, nos cuadran y da, señorías, para destinar los mil millones previstos para Pacto de Estado no en cinco años, en un solo año. Da para eso, da para eso y para políticas expansivas en empleo, en vivienda, en renta garantizada, en educación, en pensiones… Da para una cobertura, por ejemplo, digna de los sistemas de bienestar y de cuidados entre ellos la gratuidad de las escuelas de primera infancia, los permisos para cuidar o levantar el sistema de dependencia, que lo que tenemos hoy es mucho desamparo y mucho trabajo invisible sobre las espaldas de las mujeres. Eso sí, hay que hacer tributar de forma justa y solidaria a la riqueza, las grandes fortunas, la banca, el capital. Hay que dotar al sistema de mayor progresividad y justicia. Hay que redistribuir, hay que no robar, hay que priorizar la vida cotidiana de la mayoría. En septiembre ya les expresé un miedo que esto se quede en papel, en nada, y hoy les digo es necesario que en lugar de actos de fe tengamos al alcance un control concreto, riguroso y permanente de cómo evolucionan cada una, cada una de las 267 medidas del informe. Es fundamental que esta Cámara como órgano legislativo, habilite espacio de trabajo para desarrollo normativo de lo ya consensuado. Es fundamental que, como herramienta de control al Gobierno, ejerza de rigurosa supervisión al mismo y de presión constante para que las medidas que deben ejecutarse se ejecuten. Y Es fundamental que esta Cámara, como Cámara territorial, clame al Gobierno para habilitar los recursos y, concretamente, las transferencias a comunidades autónomas, pero también a los ayuntamientos. Señorías, cada vez que escuchamos a la ministra en sede parlamentaria o en medios, la vemos apuntar retaílas de elementos difusos y en modo estamos trabajando en ello, sin calendario y sin recursos. No esperarán que la creamos, promesas sin fondo. Queremos ver la implementación, punto por punto, medida por medida. Así que pedimos a este Senado que apruebe la creación… Vaya terminando, señoría. De Termino. Que apruebe, la comisión de esta, que apruebe la creación de esta comisión de seguimiento, que la apruebe y que nos dotemos, que nos demos un mecanismo de control eficiente, efectivo, donde, donde comparezcan las responsables políticas, donde convocar a quienes desarrollan cotidianamente las decisiones, las trabajadoras y con posibilidad de convocar a expertas y movimiento feminista que nos acompañe en este ejercicio de evaluación y seguimiento, un mecanismo que logre un control riguroso para que se apliquen una a una las 267 medidas que este Senado este senado entero exige al Gobierno que se cumplan. El tiempo pasa, la violencia persiste, el machismo es cruento, el Estado falla y es desesperante, señorías. Muchas gracias senadora